Soy Oscar Velasco, bienvenido a Mentalidad de Abundancia. Quiero compartir contigo una reflexión que tal vez ya te hayas hecho o te hayas preguntado alguna vez y que consiste en la definición de locura. Locura se define como seguir haciendo lo mismo mientras obtienes los mismos resultados y esperar cosas diferentes. Si una persona quiere cosas diferentes en su vida tiene que hacer cosas diferentes en su vida. Si alguien quiere cambiar cosas en su vida tiene que cambiar cosas en su vida. De esta manera podemos concluir que la parte más importante que todos tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Si seguimos pensando como hemos estado pensando hasta ahora tendremos los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. No sé si tú tengas un plan constante de desarrollo personal que te esté haciendo cambiar tu manera de pensar constantemente. Hay empleados y empresarios que quisieran ganar más dinero, pero no aportan nada con sus pensamientos a su cambio existencial, a la vida, a sus actividades. Se dice que, como en la naturaleza, los árboles, si no están creciendo, están muriendo. De la misma manera los seres humanos, si no estamos creciendo, estamos muriendo. Analicemos si realmente estamos creciendo en nuestra manera de ser como personas. Se dice que si una persona quiere incrementar sus ingresos, estos crecerán en la manera que uno crece como persona. No se puede llegar al éxito con mentalidad de fracasado. Para tener éxito se necesita tener mentalidad de éxito. No se puede llegar a tener abundancia con mentalidad de escasez. Para tener abundancia se necesita tener mentalidad de abundancia. No se puede llegar a tener riqueza si se tiene mentalidad de pobre. Para tener riqueza se tiene que tener mentalidad de rico. Así que, ¿qué es lo único que tiene que hacer uno en realidad, a fondo, si lo analizamos? Cambiar la manera de pensar. Y uno necesita disparadores que cambien la manera de pensar. Y necesita uno una disciplina, incrementar su voluntad de aprender. ¿Y cómo puede uno cambiar? Pues diseñando una disciplina que... Haga que uno lea libros, libros que te empoderen, libros que te hagan mejor persona, libros que desarrollen más tu autoestima, tu disposición de crear, tu habilidad para crear, para cambiar las cosas, para ser una mejor persona y hacer que todo a tu alrededor mejore y se incremente en todas las áreas. Asistiendo también a eventos, a seminarios, escuchando audios que estén relacionados con el crecimiento de uno como persona para poder tener una diferente manera de pensar. También es importante relacionarse con personas que tengan éxito, que tengan abundancia, que tengan riqueza, para poder aprender de ellos y modelarlos y aprender de ellos lo que se puede hacer. Finalmente, todo tiene que ver con nuestros pensamientos. Aquello que tenemos es resultado de nuestra manera de pensar. Uno obtiene solamente aquello en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Así que trabajemos en ese punto. Ahí estaremos trabajando constantemente con estos eh, videos que estamos realizando. Te recomiendo entonces que consideres tu manera de pensar como el objetivo más importante a cambiar para tener la abundancia que quieras. Esto es lo, nuestro mensaje de hoy. Y te recuerdo que lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y tú estás ahora en un lugar bueno, regular o malo. Y si quieres estar aún todavía mejor, necesitas ser un mejor tú. Bueno, hasta la próxima.